Hola y bienvenido al nuevo vídeo sobre la plataforma Atas que subimos en nuestro canal. Mi nombre es Eric Gladyshev, soy el fundador y CEO de Armaguer En este vídeo estoy con mi compañero Ander. Ander, ¿qué tal? Hombre, buenas otra vez. En el vídeo de hoy nos gustaría uh, explicaros el uso de uno de los indicadores, de, de muchos indicadores que dispone la plataforma Atas. Vamos a centrarnos únicamente en el indicador de subasta inacabada uh, y Ander nos va a explicar uh, qué uso práctico podemos darle y, y uh, qué, qué utilidad nos puede dar en nuestra operativa. Vamos a ver si podemos dar un par de tips a nuestros seguidores ¿no? para que esto lo puedan introducir en su operativa habitual. Bueno chicos, como hemos comentado, vamos a ver el unfinished action, no es más que las subastas inacabadas. Aquí ya tenemos marcada una subasta inacabada y cómo vais a poder detectar esa subasta inacabada es cuando haya ausencia de ceros por el vito o por el ask, porque claro, tendremos subastas inacabadas o en el extremo inferior de la vela o en el extremo superior de la vela, ¿de acuerdo? Entre medio no estamos hablando nunca de subastas inacabadas, siempre nos tenemos que ir a los extremos. Cuando hay ausencia de ceros, hablamos de que los operadores no están de acuerdo o no están satisfechos con el precio que en ese momento se está operando. Por lo tanto, de alguna manera, si queréis decirlo, se están colgados en el mercado. Están esperando a un mejor precio al que en ese momento el mercado les está ofreciendo. Mientras que la subasta acabada, que tenemos aquí varias, como veis, ¿por qué, ¿Por qué la sabemos que es acabada? Porque están los ceros, ¿de acuerdo? Este es un caso, otro caso. Aquí también tenemos el cero. Son subastas acabadas en, si lo queréis definir así, los operadores están contentos y satisfechos con ese precio. No hay nadie que se haya quedado colgado. Por lo tanto, sabiendo esto, nosotros hemos configurado el indicador para nuestro gráfico. Como todo en ATAS, podéis ponerle un filtro para ser más estrictos o menos estrictos con lo que os vaya diciendo el precio. Tal como lo tenemos configurado nosotros, nos da estas líneas, ¿de acuerdo? Hemos marcado las zonas que nos muestran más interés. Para configurar para LS tal como lo tenemos nosotros, como siempre, botón derecho, indicators, unfinished action y ya veis, hemos filtrado por 150, ¿de acuerdo? Pues cuanto más cuanto más elevado sea el número que pongáis aquí, digamos que menos líneas os van a salir con lo que tendréis menos zonas a las que tener, estar atentos. Podéis ser un poco más estrictos cuanto más elevado pongáis este numerito. Entonces, es importante, es importante perdón Andrés que te corte, ¿Sí? eh, de buscar eh, la cantidad exacta para cada mercado. Es decir, que ahora mismo estamos analizando el Mini SF500, ¿vale? pero si, si hubiésemos ido a, al tele o a o una divisa, por ejemplo, ¿no? habría que aplicarle otro filtro. El 150 es un... Filtro es un parámetro válido solo para minis de 500 y la temporalidad que estamos generando ahora, que es el de 5 minutos. Incluso, podéis coger el mismo S y subir esos 150 a 200 y ¿qué pasaría? Se eliminarían unas cuantas líneas de las que ahora estáis viendo. Bueno, pues eso ya depende sí, de vuestra... Nos interesa, nos interesa, con, con, bueno, nos interesa contar con uh, estas zonas ¿no? que marca el indicador solo a zonas más relevantes. Por esta razón, pues, aplicamos eh, ¿no? un filtro para descartar directamente ya las zonas que no son válidas para, para hacer entradas. Entonces, como veis, ¿por qué nos ha gustado este filtro? Pues, por ejemplo, si veis la zona roja, como veis, la idea cuál es? Que si hay operadores que donde se ha originado el unfinished action, que es esta zona de aquí, han quedado insatisfechos en ese precio y están esperando un precio mejor, es lógico pensar que cuando el precio tiene que volver aquí para que todos esos operadores puedan entrar en mercado. Por lo tanto, como veis, el precio por aquí se va en corto y vuelve a testear esta zona. Y una vez testeada se vuelve a ir en corto, o sea que lo podríamos asimilar a una resistencia. Y lo mismo por esta zona verde de aquí. Esta zona venía de bastante de días anteriores y lo mismo. Podríamos hablar de una zona donde tenemos operadores esperando, insatisfechos originariamente en el punto donde se originó la subasta inacabada. Y una vez llegado aquí, hay posibilidad, que esto ya entra dentro de vuestro análisis más particular del mercado, de irse a largo. Bueno, por si acaso, y que alguien preguntará, oye, ¿y estas zonas grises que vemos aquí eh, qué son? Simplemente eh, a mí y a, bueno, a Eric también a veces, no siempre, le gusta saber dónde está... La, eh, el horario regular de mercado, si queréis llamarlo así. Yo lo tengo más o menos marcado me diréis, oye, que no es exactamente, pero bueno, a mí el que más me gusta es desde las 3 de la tarde un premercado hasta las 9 de la noche. Eric no lo va a discutir, pero, pero nos dedicamos a eso, ¿no, Eric? A discutir un poco de vez en cuando. Y, eh, y bueno, como finalización, pues vamos a ver si esta semana nosotros creemos que por la misma teoría que os hemos contado, el precio tiene cierta probabilidad de llegar a este objetivo para testear estas dos subastas inacabadas que se originaron, como veis, el día 7 de marzo sobre las 7 de la tarde. Uh, a ver, por un, o sea que uh, al indicador le podemos dar el doble uso, ¿no? Por un lado buscar zonas donde el precio posiblemente puede rebotar, o sea que zonas de, soport, de soporte resistencia, y por el otro lado estas subastas inacabadas uh, funcionan como imanes, ¿no? Para el, atraen el precio. Por tanto... Uh, es muy probable que el precio vaya a testear eh, esta zona que antes tiene marcada con, uh, aquí con el color amarillo, ¿no? Eh, porque para la semana que viene, pues, eh, el precio estará ahí. Bueno, pues ahora ya tenéis el resumen y este tip. Volvemos a hacer un pequeño recordatorio, ¿de acuerdo? Es un indicador, botón derecho del mouse. Yo ya lo tengo aquí, pero lo podéis buscar aquí en Search con que pongáis Unfinished, ya veis que aquí aparece, y la configuración, volvemos a decir lo que hemos dado, podéis cambiar los colores como vosotros queráis, estos vienen por definición o estándar, y los valores, como ha dicho Eric, para el estándar el LS, para nosotros serían 150 y 150, eh, podéis vosotros maniobrear con ellos para ver si a lo mejor pues quitando líneas podéis ser más, un poco concretar incluso más que nosotros el, esas zonas de... Cambio o de bueno, cambio de tendencia. Eh, el último indicador, este 7 simplemente es el grosor de acuerdo, el resor de esa línea que os marque, también a vuestro gusto. Pues nada, chicos, espero que esto os sea de ayuda, como siempre, para darle un golpe de efecto a vuestra operativa. Bueno, pues sin más, eh, deciros que justo aquí debajo de este de nuestro vídeo, justo aquí debajo, vais a tener el enlace para poder probar la plataforma. Recordaros, tenéis 15 días en modo demo. Y, por supuesto, el indicador viene de manera estándar con nuestra plataforma. Nada, que os sea Nada, de mucha ayuda y comentadnos cualquier cosa que nos queráis comentar. Como siempre, estamos abiertos a escuchar y a mejorar. Esperamos vuestros comentarios uh, abajo, vuestras ideas para los próximos vídeos. Por si queréis uh, que no alguna herramienta, un indicador en la plataforma ATAs en los próximos vídeos, pues también podéis dejar sugerencias en los comentarios. Eh, nada más, muchas gracias Ander eh, sí. y nos vemos en uno de los próximos sitios. <risa> Hasta no, luego. luego. Adiós.